soy que estamos de vuelta un día más con Tera y mi sexy Milena Brawler Vamos a ver qué hacemos hoy, ¿vale? Porque tengo eh, iba a grabar hoy a grabar Ion, pero me ha pillado el day y no puedo grabarlo. Así que mañana tendremos Ion el nuevo evento de Chromedia Revenge. Pero lo veremos mañana. Hoy miércoles toca Tera. Vamos a ver qué tal. Y, y a ver qué me ha Gato Dragon Ride. Aceptar, chicos. Si ¿sí sabes, ¿para qué es polla esto que me paran de enviarme? Your mission material needs to for that. Le quiero una página 62, 64, 66. Y no sé cómo se pilla esta página. Aniversario Token. Talking. Talking. ¿Y qué puedo ganarme? Pues una bufandita. Un con... ¿cómo bueno, esto? ¿no? no puedo verlo. ¡Uf! ¡Uh! ¡Qué guapo, ¿no? Vale, y la ala no me deja verla Pues oh, ya está Mola eh, Los tokens seguramente se... Tengo que mirar la página web a ver cómo se pilla los tokens Porque me he enterado. Pero de la página viene un poquillo loco lo de Jurkni, no sé cómo pillar la mierda esa, ¿eh? será. Ahora habrá algún algo pero no sé cómo pillar la página. Verdad Jurknife, verdad. A partir de que algo que me iré saltando y no tengo ni idea de cómo se hace. A ver, mira. Use el banco arriba windows to, to teleport tu Isla of Down. Eh. Lo, lo, lo no Upon Red Studio Level 439. Enchanting weapon, to que ingreso el utén. Vale. Na ven. De luego me eh ni se pueden yo hacerte Vamos, que tengo que ¿Qué es eso? Que haga aquí la misión en la mano. Voy oh, a estar. Vea, vengo a Wicked tú le pones ir Down Pues sí, lo que me dice que haga es ir a Down, ya está Eso es lo que me dice que haga esto? Ir of Down, que no estoy Y mate los bichos a eso Para conseguir eso Pues vaya, patata Vaya patata cómo Joder Y la verdad que encima, encima que lo reviento, claro, tú. Se ve que es farmio constante, que es simplemente matar, matar, matar, matar y matar. Es que otra cosa no parece que sea. Está todo un poco farroquillo ¿no? El tema de este es que hay que farmear mucho Hay que farmear mucho Se ve que con lo que vamos consiguiendo Podemos comprar eh, cambiando unos cupones para conseguir lo que es la porquería. La... Los Gordon Talent. Claro. Gordon Talent. Y los Gordon Talent se compran con la cosita esta que están por aquí. Que a ver si lo veo. A ver si lo veo en la H. Con los. Eh, eh, eh, eh, eh, con esto. Con los Metamorphy en Blend, creo que era. Los Metamorphy en Blend no he mandado metamorfia en bling juego con esto con los con lo reward point tengo que mirarlo a ver cuál era metamorfia en bling cuál es el infal vale esto mola es dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está ¿Dónde se está? perdió Ah, no, que le he guardado. Ah, calla, que le he que le guardado en el buare ese capullo. Toma, te castigo. ¡Oh! Me, me la ha parado. No sé si salir hacer alguna dungeon Porque esto, esto ya es algo constante Esto es todo los jugar algo Un poquito más, un poquito más Claro, seguro que hay alguna dungeon Que me da cosillas interesantes Pero es que Tampoco sé si voy a pillar para por ahí Y aquí las dungeon son, dungeons son chungi chungi veis aquí me da aquí me da un poquito más claro, ya ver si me hace la pena ahí y esto para otra persona, que fue donde fui el otro día, Revinus y es que se tarda no, vamos a dejarlo de esto, esto no lo dejamos para un, para un directo Ahí va. se llama paliza gitana. Vamos. Drake... Palo a tener carnet de identidad. Eso es lo que se llama. Dale palo, pero vamos. Mamporo gratuito. Oye, si me te muy rápido, es tranquilo. Hue, hue, cosa mía. Creo que me he tomado algo que me baja el cooldown de las kills Sí, me he tomado algo Algo me he tomado Que me baja el cooldown de las kills Algo me he tomado que me baja el cooldown de las kills Esto es Ultra heat Fire Turbo Time Feel you Yo tengo que lo he ganado ¿Cómo puedo haber ganado eso que me super incrementa la, la, la skill? Oye, y este he dicho que... Te tengo que matar a esto. Voy a traer. Te tengo que matar a eso. Aquí a todo, eh. Si me tengo un montón de misiones, pues no veo si me he a hacer a toda media un montón de mierda. Y ahora me he hacer esto. Dios, ya me he reventado. ¡Uf! Se ve que he hecho un combo bongo que yo he reventado. Ya, ya me he reventado, en serio. Esto es más que el ¡Ah, mira! También te tengo todo esto ¡Oh, ¡Dios! Vamos, que puedo matar a todos ¡Anda, mi! Yo creo que no nada más que el Oryx Vamos, que puedo llevarme un montón de escuelas A ver ¡Joder! Y si, con el evento este Pues, a ver Es así Uh, y que esto, estoy super blando esto, Dios mío Esto va a cundir más que No digo que va no a cundir más que nada Más que otra cosa porque queda feo siglo Pero joder Esto son super blando ¿O no son estos? No, estos son stickers no, son los brutales Son los Brutals, me he equivocado Son los brutales Vamos a Turbo de ayón, Turbo Ion! ¿Para que voy, a, para qué voy a atacar normal, normal y corriente Esto es. Esto es esto es demasiado, eh. Esto es demasiado. Esto es tener esto es el cooldown Abajo Esto es. Esto es demasiado ya eh, para el body. Dios mío, Dios mío, Dios mío, que forma de reventar, eh. No sé qué ha pasado ahí, pero se ha quedado el pobre chico tirado al suelo. Dios mío. ¡Me caben? Este está bueno, tonto, Dios mío, Dios mío, vaya forma de asaco, eh. Tampoco es que haya mucha diferencia de los. de lo... ya, ¿Ya ha muerto a esto, este lo han y se muere tan fácilmente. Yo se mando una mierda. Tira, así neta esto ardiendo. No te voy a dejar tiempo ni nada, ¿sabes? Es lo que digo Que si veo que hay mucha gente aquí Pues me cambio de canal y a por el culo Y niña y todo eso ¿Cómo, cómo está reventando el cabrón Vamos a brutar por aquí. Creo que tengo el es mío, pero a... voy a dar ver Arisa, eh No, esto no, no me da nada interesante. Oh, un falso cupón. Otra falso cupón. Esta va a la cosa de un evento. Porque me da a un cupón de esto para pa comprar de mierda. Falso un cupón: 10. ¿Dónde están los cupones? Cupones, cupones, cupones, cupone, cojones, cupones, cupones, cojones, cupones Aquí está Falso cupón Ahora, doscientos Uy, puedo comprar cosillas uh, Y puedo comprármelo Yo creo que ya todo el mundo sabe lo que me va a comprar, ¿no? Me cago en la puta, hostia oh, Tengo un 283 Hombre, un gorro, te creo que no voy a comprarme Y menos un... Ah, quita No hay otro El día lo tengo Uff Uff Se sí siento, no, no, no Me has interrumpido y me lo he mierdas Te reviento, pasa nada, te reviento y ya está Te reviento y tan amigo, ¿vale? Venga Te voy a trabajar un poquito la parte de abajo Vale. Bueno, se ve que el falso Cupón la ha soltado por puro gusto Oye, pues Pídame la mierda esa, tío Como mola, joder A ver, que tiene un En modo combate Estoy hipeando Estoy hipeando Ok, el último Es una mierda Y esto, esto ya lo tengo El que mola, el que mola, vamos el que mola el que mola. El que mola el que mola. Este. El que mola el que mola. El que mola el que mola. Toma ya. El que mola, el que mola. O no mola, ¿eh? El que mola, el que mola. Ahora sí tengo la brawl ahí reventona. Y... Ay, mi waifu. Vamos, yo no sé vosotros, pero yo me quiero personaje waifu Luego tengo a mi, a mi waifu en la vida real, que es, mi, que es mi novia y mi futura mujer, pero yo en los juegos creo waifu Vale Me voy a llevar todo por delante a ver cuánto, cuántos Jotopillo para poder encantar lo que sería el equipo Más foto, pues sí, me dan un fashion cupón. ¿Será por el, por el aniversario o es que tú soltan fashion cupón? Es algo que hay que saber. Y aquí hay una cosa para echarme: que No quiero ni imaginarme la barquilla con, las, con el VT del cooldown, ¿eh? Dios, se reventa. Eso que te le a usar la misma de otra vez, ¿eh? ¡Buenos días! <risa> mm, ¡Qué reventó, ¿eh? A lo mejor son las eh, 6 de 10 1 de 10 y 8 de 10 No sé lo que le estoy dando Yo lo estoy aporreando todo Vale. Afrié para parado a tu casa Aquí quién se está reventando El invierno todo, eh ¿Pues acaso lo quitan? Joder. Mira, más fácil un cupón. Oye, pues si cada X. si cada dos tres me dan un falso cupón, es una forma de farmear falso cupón muy bueno, eh, y hay skin muy chula. Ay, ay, ay, ay Venga, 9 a 10 También lo bueno es que el respawn de los bichos son también eh, muy cortitos, así aparecen en nada Vamos, entera es farmearte, el farmeo entera es muy fácil Y aparte que es algo que siempre os he dicho, que entera lo bueno es que el cooldown de los bichos del, el, el respawn es muy cortito Y eso me he quedado con la cuadras de la vanguard rizcua Pues ya tú, se le vea de gusto Venga, otro fácil cupón Encima Clean reward Venga Vamos a una otra. Me Me han dado, me han dado. Me han dado, Aquí está. Aquí está. Aquí está. Hay aquí, no hay de esto. No hay gordon de esto. Oh, qué mierda. Pero bueno, me están dando otro otro. Que también me hace falta. Qué mierda. Duque, paliza gitana. ¡Complete Crystal Beam! ¡Complete! ¡Tengo varios ya! ¡Ah, vale! ¡Ah, lo tengo puesto! Eh... Vale, no me he hecho esta Ah, no, son... RINGAO PUF Brilliant Reward Point VIP Equipe requiere requiere, Pero no me dan lo que yo quiero Están dando la mierda de esta ¡Anda, guapo! Que esto es lo que me da el Gordentalen ¡Amiguito! Amiguito, esto es lo que me da el cordentalen, Así que yo, que raro si me han dicho que esto da el pero Bueno, pues ya sabéis, que si queréis pillar me he venidlo aquí y reventar reventado la mierda esta Venga, vamos a... Acabando esto, a ver si me da tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que si me lo hago en 10 minutos me lo hago. Acabamos el vídeo y encima eh, hemos acabado el vídeo. Con una, una, una skill muy chula para nuestra Brawler Para gracias sexy Brawler Milena Y de camino, eh, pues... Con más gordetales para poder equiparnos Bueno, para poder mejorar nuestro equipo Ven para acá, que tu bolsa te lo ordena Chucho, un poquito de porrazo. No, no, no Esto no nos no sueltan cupones. Esto no nos sueltan cupones. Vale, vale, vale, vale. Hayuken. Espero que la protectora de animales no me diga nada. Dan... sí, falso cupón. Más un cupón. De lujo. A tu tiplén Mamporro Hostia Encima te disparó tu mierda de ataque Ay Joder Uy, me ha dado una A Una A Dámmela ahí ¡Dame una a! ¡Dame una a! Esto será un evento Requiere Tera Vale, ya está Si junto a Tera me dan Me darán un tiro de oreja Una palmita O dirán Gratis Que ya sabemos You gain a La palabra Tera ¿Y para qué vale? Para que te la meta por el culo Y bueno eh. a gratis No vamos así que no Que te den por el culo y gratis Mira, que yo te vas a saltar Mira, arriba el perrito Abajo el perrito No sé qué polla ha pasado ahí Pero los mamporros oían internamente hablando, eh Mira, ya Arriba el perrito Ya está esto esto, y esto. Ay, que me ha cubierto. igual que o oh, la t tengo la t tengo la a y me falta eh, te, eh, era la e r me falta la e r La verdad no se sé va que me voy a otro lado, si tarda un poco en salir. ¡Que te como la cabeza! A mí no me da espalda, eh, que te reviento Venga, ocho, vamos, vamos, acabamos esto Otra oh, ¿Qué pasa si junto a la tera? ¡Uh, R! Vamos, que me falta una E, eh, ¿no? Ahora no lo quite. Bueno, va a salir ya. ¿Cuánto manporrazos? Cuántos man porrazos. estoy pecando. Vamos, queda otro y acabamos la cue de matar a los chuchos infernales. 10, vale, 10 podría, podría repetir a todas base que, que quiera, Pero no la voy a repetir porque vamos a acabar el vídeo Vamos a coger una cosa Vamos a quedarnos aquí en medio, vale Vamos a abrir esto Vale Y vamos a encantar un poquito más Nuestro armamento, vale Llevo 40 minutos de vídeo, ¿no? pasa así, hago un poquito... De 3 este cuartos de hora Lo que importa es que veáis esto, ¿vale? Vamos a ver está total más 2 esto total más 1 Vamos a encantar esto Vamos a encantarlo Vale, ahora Esto A llevarlo un poquito más Sin parrilla, ¿vale? Vale Y ya me queda de datos poquito vale. 424 Creo que tenía que tener 430 y algo Para poder que me dieran lo de la vanguardia eh. Vamos, todo, Todo lo que pueda no queda otra. ¿Vale? Pero en fin, ya he visto que con eso y un bizcocho también han dado 8. la rima muy tonta, pero yo lo digo por el otro 8. Que me dejo ya en esa gilipolla. Que... a esa Que... Va a pasar en el próximo directo que haga la MMO. Voy a jugar, si pasa posible, dos horas de tela jugando y reventando con la brevula, subiéndola y... Y hacer posible pillando alguna skill apex. Porque tiene que molar tela. Sin más deciros que soy Kila gracias por haber estado ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte like, suscribiros y hasta la próxima ¡Adiós! ¿Esto cómo era? Esto era así ah,